Charlín Paulino. Charlín Paulino, ¿cuántos años tenía Charlín? 26. ¿Cuándo decide ya practicarse la cirugía? No sé, no me acuerdo. ¿Dónde Ajá. se la practicó la cirugía? En la capital. ¿En qué centro? Yo no me acuerdo cómo se llama. Yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se enteran ustedes del hecho? Cuando ya murió. Yo estaba con ella.